Otro sufrido más de aquí. De ¿A dónde? Hay? ¿Usted vive también aquí en el, aquí en el sanguina, cuadrante? Sanguina, ah, en Shanghina. Aquí adentro, parcelas. ¿Y tienen... Uh, eh, qué espacio tienen ustedes ahí para...? Yo tengo cuatro hectáreas, más o cuatro menos, punto 22. ¿sí? sí, cuatro hectáreas. Una que tengo ¿Y aquí. hace cuántos? ¿Cuánto tiempo Dos años ahí? ya, para dos años sí, de el esto de estar ahí. Sí. Sí, este... Este señor, don Guillermo Solís, fue uno de los que nos metió ahí a, la, a las parcelas. Y ¿En qué sentido? En el sentido de que él dijo que no quería más que, que el gobierno de liberación siguiera mangoneando más las tierras cuando las mangonearon 20 años, imagínese usted, en todo el montón de tragedias que hicieron a los bancos, todo el montón de cochinadas que han hecho, Copalca por un lado y Copalca después de José chanchada se la pasó chaviría en 20 años de arriendo a hacer diabluras de diabluras en los bancos. Eso lo sufre usted, lo sufro yo, lo sufre todo el país. Copalca. Copalca, sí. Esos ese eran los trabajadores que tenían estas tierras, porque desde la compañía Mamita United se porque yo soy, yo soy nativo de aquí. Yo trabajé a la edad de 13 años ya yo trabajaba para la compañía Mamita United que era Mamita Y yo es doloroso porque ya le voy a decir, esto ya es demasiado. Estas tierras es una herencia. Claro. Es una herencia de nosotros, es una herencia de todos nosotros, los bananeros. Es una herencia. De los bananeros de verdad. De los bananeros de verdad. Imagínense que yo, qué pecadito, yo a los 13 años ya yo me agarraba con las máquinas engrampadoras de cajas. Pongan cuidado. ¿Ah? A los 13 años y ahorita a mis 62 años, este gobierno corrupto y sin embargo tengo problemas con mi visión, tengo ciertos problemillas de salud. ¡Ah! consecuencia de estas cosas también, que yo soy afectado al nemagón. ponga cuidado, ponga cuidado, soy afectado al nemagón y se lo decía a esa señora que vino aquí estos días, con todo el respeto, le digo, usted cree que yo no tengo derecho a cuál hectáreas, algún productor como yo, que estoy exportando yuca, ponga cuidado, una yuca que ni la comemos nosotros, no la comemos ni nosotros, es una yuca que la estoy exportando, ponga cuidado, ya me han dado dos facturas y vea que esta factura me la cancelan hasta el 8 de enero, ponga cuidado. ¿Dónde está este presidente si nosotros lo que ocupamos es la tierra para producir? No hay cosa más linda que producir. ¿Ah? Ponga cuidado. ¿Ah? ¿Qué es lo que quiere este gobierno con nosotros? ¿Ah? ¿Qué es lo que quiere? No, si nosotros no debemos nada a los bancos. Nosotros estamos limpios, estamos entrando limpios y estamos entrando legal. Lo que pasa es que esta ley de Costa Rica no se ajustan a una Biblia agraria que hay, ¿verdad? Una Biblia agraria que les dice la verdad. ¿Usted me entiende? ¿Por qué? Porque si usted ve 404 millones, ¿cómo se le ocurre que una licenciada en San José una jueza va a dictar desalojo para los campesinos? Eso es un relajo. Eso es un relajo en Costa Rica. Las leyes como están de enredadas. ¿Usted me entiende? ¿Usted me entiende? ¿Cómo están las cosas? En realidad, es, es vergonzoso este país. ¿Y por qué este señor don Luis Guillermo Solís no va a Panamá a copiar qué hicieron con las tierras de Mamita Yunay en Panamá? Martinelli quiso inventar venir con las tierras, pero no pudo. Porque ese también ahorita tiene el pueblo de Panamá hecho leña. Ese es otro presidente. Ok. Pero ¿qué pasó con las tierras? Se las dieron a los trabajadores. Los campesinos. Esas tierras son de, son de los trabajadores, aquí también son de nosotros. Mi mamá se lo decía un día eso a la licenciada esa que vino, esa, a la vicepresidencia. Vaya, saca mi mamá, tiene 70 años de estar en la diosa. Vaya, saca a mi mamá, tiene 70 años de vivir ahí. ¿Por qué? Porque es herencia de nosotros. Claro, porque y lo trabaja. Yunai, ya la compañía no dejó todo esto. Vean, le voy a decir, ese señor Echeverría, ¿eh? Ahí, frente a la plaza de Palmar Sur. Ahí, esa parte que tiene ahí encerrada con malla, eso no es de él. Eso es del ferrocarril de Costa Rica. Por favor. Eso es un abuso. Ese yo quisiera, señor, yo no yo sé quisiera, hasta dónde quiere llegar el presidente. Ya está respaldando un ladrón, un delincuente. Yo quisiera ¿Ah? leer esta factura, porque es, es interesante, interesante para que la gente realmente sepa eh, que es... Dice fecha 16 de diciembre del 2015, comercializadora agroindustrial del Caribe, en Ciudad Calón. Es correcto, Ciudad Calón. Ellos están en Ciudad Calón. Es, sí. es la PRO, correcto, es la PRO. 579 kilos de yuca, por los que le pagarían 57,900, pero le rebajan 94 kilos de por bajo rendimiento y le terminan pagando 48 mil por 579 kilos ponga y al lado atrás dice se pagará el 8 de enero del 2016 o sea tres semanas de, de un agricultor que entrega 579 kilos de yuca ponga cuidado entonces todo y que rebajan porque todo mala. Todo esto es importante. Y además lo desalojan. Y además, y además lo, desalojan. lo desalojan. Bueno, es para que vean eh, no, la, la, la injusticia que están haciendo con nosotros los campesinos. Vea, yo ahorita tengo que regresarme sale agua a los palitos de guanábana. Yo tengo casi como 40, 60 palos de guanábana. Tengo que regresarme. Vea, o donde yo he estado tirándole producto al BM, pipianes, ayotes, elotes, tirando huita. Eh, vea, soy un productor humilde, soy un campesino humilde, donde puedo sobrevivir con mi familia, humildemente. El, ¿Qué es lo que quiere este presidente con nosotros? ¿Ah? ¿Ah? Vea, yo fui inspector de calidad aquí en toda la zona, y no, yo ahora yo quiero ya no quiero ser inspector, lo que quiero es cultivar la tierra, producir. Ustedes que a mí no me gusta que me digan, Matarrita, qué bueno es el otro, Matarrita, qué buenos pipianes, qué buenos ayotes. Se motiva uno a seguir, a seguir, claro. a seguir luchando, a sembrar. Ah, no, el gobierno lo que quiere es seguir respaldando a los elefantes de cuello, ¿va? Vea, es que eso es, es un relajo, ¿cómo se le ocurre...? Y usted lo van a comprar con carros, ese señor con Conraño le ha dejado carro a los presidentes, a Oscar Arias, a todo esto así se compran, así se compran las leyes de Costa Rica, esto es un relajo, ¿ya? ¿Cómo puede ser posible? No, no, ya esto tenemos que salir. En par... y vamos a luchar por las tierras las tierras no las vamos a entregar a nadie, a nadie, si no, como yo le digo a mi esposa de 24 años, vea, tenemos de casado vea, si me tienen que matar, me van a tener que matar, porque a mí me duele dejar lo que, lo que tengo sembrado ahí lo otro, es un relajo. ¿Cómo puede ser posible que a nosotros nos estén desalojando? Ya hubo un compañero mío un aliado. Okay. Tiraron dos carros allá, un guindo la vez pasada. Nos han desalojado hasta este señor. Se ha dejado, vea que, que la autoridad de Costa Rica se la brinca. Él mismo hace los desalojos. Este señor Echeverría es que está sentado ahí. ¿Ah? Es un relajo. Él mismo hace. Pero lo la policía le obedece a él. No, es que él compra a los jueces los fiscales y los okay. policías corruptos de Costa Rica. ¿Usted me entiende? Okay. Eso es un relajo. ¿eh? Ya es demasiado. ¿A ¿eh? dónde está la ley de Costa Rica? Entonces, dígame. Y dígame una cosa, ¿cuántas personas, eh, cuántos eh, personas están viviendo en Changuina? ¿Cuántos okay. tienen ahí su su su, su sus, enbra, sus sus ¿sí? Ahorita vemos como 30, más o menos, 40, 30. ¿sí? 30, 40 puede ver ahí. Con, ca con sus casitas, sus cuatro hectáreas, 5 hectáreas, con sus casitas. Hay buena producción de frijoles, ahorita hay maíz, hay arrocito, hay, hay mucha producción de pipianes, ayotes. O sea, es, es, es bien variado. Sí, aquí a los 100 metros tenemos ahí, se ve aquí a los 100 metros, a mano izquierda, el montón de ayotes que hay ahorita. Sí, yo lo hay, vi producción, ahí. hay producción, hay sí. producción, hay producción. Aquí en la zona hay muy buena producción. Estas tierras son, mira, por bendición de Dios, es una bendición, porque hay, todos producto productos sale, salen, salen ayotes, salen piquianes, el diote, sale sale elote, de todo, aquí sale de todo. ¿Y qué pretenden los que ¿Ya? quieren desalojarlo? ¿Dónde los van a mandar? A ver, esa es la otra pregunta, nosotros Además no, que los van a no. empobrecer, nosotros, entonces en, el Estado ver, tendría que empezar a, que, a... Vamos a, a seguir ver. con el atolillo con el dedo, con sí. el gobierno no, a nosotros no. A, ya lo que le dieron a Tolillo con el dedo ya están en los cajones, y... ya. Esa gente es... El gobierno decía de división, la división ya la logró, ahí la tienen. Pero nosotros los poquitos que quedamos aquí vamos a luchar, eso es lo que vamos y a hacer. Y en Changina se ha ido gente a los cajones también. Es correcto, uh -huh. es correcto. Porque siempre se sabe que, que el gobierno con su astucia compró cierta gente ahí para lograr lo que tiene ahí. Ok, okay sí, pero los poquitos que quedamos aquí en Changina creo que aquí quedamos los, los valientes. Creo, claro. Aquí quedamos los valientes y se lo vamos a demostrar a Costa Rica y a todo el mundo, que aquí, ya, si tuvimos 17 días en el puente, aquí vamos a estar, lo que sea, aquí en las rondas de la calle, pero si nos llegan a salvar, pero las tierras no se las vamos a entregar. No se las vamos a entregar al gobierno, porque esto es una herencia de nosotros, de nuestros padres. Pero estamos hablando no de gobierno, es estamos herencia. hablando de policía y que no, viene la, armada. No, y, no, no, no, no. Le, le voy a decir una cosa, ya nosotros le hemos sufrido. Ya nos han maltratado, cuánta gente han sacado aquí, cuántos niños lloraban la vez pasada de que lo sacaban de sus casitas y todo, eso ya no, ya lo hemos vivido, ya lo hemos pasado, ya no, nosotros no estamos ya... Y le digo, vea, vamos a poner cara de piedra ante el gobierno y ante lo que se sea, pero aquí lo que tenemos que hacer es poner cara de piedra porque nosotros no estamos ya ni tampoco. Vamos a... que nos queda? Ya, ya, ya, ya, ya, yo calculo que, que ya, eh, vamos a tener que pedirle a don Daniel Ortega que nos adopte, señor. Ah, por favor. Ah, ya es de un relajo este país. Vea, y lo voy a decir señora, vea, ante Costa Rica y ante los presidentes, vea, señora, es un engaño, vea, es un engaño, eh, ya, ya la cuestión de nosotros, Eso ha sido un engaño, ¿ah? yo decía en días anteriores, que si pudiera cortarme, me lo corto, ¿ah? para qué voté por don Guillermo Solís a lo que nos está haciendo, ¿ah? es un relajo, ¿ah? es un relajo este señor, ya nosotros no, ya... Aquí vamos a hacerle un paro ya Ya nosotros no vamos a aflojar Las tierras no se las vamos a entregar Es lo único que yo les he decir No se las vamos a entregar Si me tienen que matar a Me van a matar Pero yo no voy a dejar mis cultivos No voy a dejar nada Y si eso sobrevivo yo Ponga cuidado Ve a mi esposa Siete años deshojando Pobrecita aquí Siete años deshojando banano y todo La liquidión No la liquidón? ¿Ah? No, eso es un relajo ¿Aparecen las cuotas de mi señora acá del seguro social? No aparecen. Sí, ¿Qué ejemplo, hizo la plata? ¿Qué la hizo la plata este señor? Eh? Es un relajo. No, no. ¿Y cómo puede ser posible que el gobierno siga respaldando un señor de estos? donde en San Carlos? ¿Qué dicen las redes sociales de San Carlos? El narcotraficante mexicano. Por favor, ¿eh? Ve hasta dónde están ya las redes sociales de ese señor. ¿Eh? Yo no sé qué es lo que quiere Costa Rica de nosotros, ¿eh? si somos campesinos, luchadores, pobres, humildes Somos luchadores nada más, y lo que necesitamos es cultivar la tierra Vean, aquí está, aquí está, las facturas, cultivar la tierra Yo no sé qué es lo que quiere este gobierno de nosotros Y como le digo, ni Oscar Echeverría ni el gobierno son estas tierras, estas tierras son de nosotros Así se lo digo a usted y a cualquiera. Esto es herencia, es un patrimonio a nosotros. Eso es como que se agarren a aquella máquina negra que está ahí en Palmar Sur. Una máquina negrita la veo sí. ahí, al frente a las esferas. Que lleguen y la agarren y se la quieran llevar. Miren, le caemos todo el pueblo encima. Es un bueno, patrimonio, es más importante es una herencia, todavía ¿no? la tierra. Ah bueno, todavía eso es como un, sí. eso es y, un y símbolo. No, es un símbolo. Sí. Porque nosotros no lo vamos a permitir. Ya nosotros no vamos a pedir... Bueno, pues es, es, les espera a ustedes una, una lucha fuerte. Sí, una lucha fuerte, correcto. Sí. Yo sé que sí. Okay, yo creo que nosotros tenemos que llevar el mensaje a... a, a, a, a ¿Cómo se llama? A San José, porque como le decía a su compañero, pues uno no se entera de todo lo que está pasando, pero bueno, le felicito por su actitud. Esa yo es fui actitud supervisor, que tiene. Fea, yo fui supervisor de calidad de aquí, las empacadoras de exportación, ponga cuidado, yo soy técnico en, en banano, en plátano, en banano y en piña y en todo. Yo fui supervisor de la calidad de las empacadoras de banano de exportación de la aquí. ¿Sabe qué hacía? En una quincena de pago, 7 mil pesos. Y uno con tanta familia. Y juegues. De último, su señor, lo a la mica, jaló y dejó a todo mundo. Pues eso es un pecado, ¿no? un pecado. Y todavía hay gente que lo quiera seguir. Ayudando. ¿Ah? Eso es un relajo. Muchísimas gracias. A la orden. Gracias. Y ahí estamos, a la orden. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por gracias. contarnos su, gracias. su historia. Gracias.